Hola! Buenos días todo el mundo. Aquí estoy. Bienvenidos a Cuentos Dulces con la Biblioteca Pública de San Francisco. Welcome to Sweet Stories with San Francisco Public Library. I am Lisette, your librarian. Yo soy Lisette, tu bibliotecaria. Hoy vamos a cantar un poquito y a leer un libro que es un secreto por ahora, pero a mí me encanta este libro. Te voy a decir una cosa, se trata de animales y se trata de un lobo y una oveja. Pero antes de leer, vamos a saludarnos un poquito, ¿no? Vamos a cantar, ¿por qué no? Vamos a cantar Las Mañanitas. A mí me encanta esa canción, una canción muy conocida de nuestra familia, nuestra cultura. Así que, estas son las mañanitas que cantaba el rey David y hoy por ser día de tu santo te lo cantamos a ti despierta niña despierta mira que ya amaneció hoy ya los ruiseñores cantan la luna ya se acostó vamos a cantarlo una vez más sí estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu cumple, te la cantamos a ti. Despierta niño, despierta, mira que ya amaneció, hoy los pajaritos cantan, la luna ya se acostó. Bueno, ya que estamos aquí, es un día muy lindo, muy bonito. Voy a recordarles a todos los padres, las niñeras, los abuelos que en casa pueden leerle todos los días a sus niños para desarrollar, ayudarlos a desarrollar su habilidad para leer. Aún a los niños más pequeñitos, antes menores de un año, aún se les puede cantar, contar cuentos, leerle todos los días. Por lo menos 15 minutos. 15 minutos todos los días. Hola, entonces ya vamos a seguir. Ya, tenemos aquí el libro de hoy día. ¿Qué libro más bonito? Una portada encantadora con el lobo, la abejita y otro animal que hay aquí que tiene un hocico larguísimo y unos dientes muy afilados. ¿Cómo se llama ese animal? Es un cocodrilo, ¿no? Este libro se llama El cocodrilo que vino a cenar. Está escrito por Steve snowman e ilustrado por Noel. Joel, try to me. Leímos este libro hoy. Con permiso, de Penguin Random House. Grupo editorial. Thank you, Penguin Random House. Gracias. Hola, vamos a empezar a ver de qué se trata este libro, El cocodrilo que vino a cenar. Aquí tenemos un cocodrilo. Parece sí que ha cenado de algo, ¿no? Ya estás viendo aquí que tiene... Mmm, se está como lameando lo, la, la boca de que uh, comí algo muy rico. Pero vamos a descubrir qué es lo que, que pasó en este libro. Bueno, estofado era una ovejita y el viejo lobo era un lobo. Y eran los mejores amigos del mundo. A veces hacían cosas de ovejas como saltar por los prados. Y a veces hacían cosas de lobos, como aullarle a la luna. ¡Au! Ya los ves aquí, estofado y el lobo. Una noche encontraron un huevo, un huevo muy grande, un huevo enorme, ¿no? color un poco morado, vamos a decir, rosado. Estofado hizo que el viejo lobo preguntara en todos los nidos que había cerca, pero nadie había perdido un huevo. No es mío. ¿Qué huevo más raro? No es mío. Nadie, nadie había perdido un huevo. ¿De quién será? ¿Qué se puede hacer con un huevo perdido? Se preguntó el lobo. ¿Perdido? No, dobo, susurró estofado. Encontrado. O sea que encontraron un huevo. Bueno, qué concepto, qué idea. Después lo envolvió para darle calor y con mucho cuidado... Se lo llevaron a casa. Vamos a doblar la hoja aquí. Oh, ya es que aquí donde están, están en casa, no? Ya ves aquí la mesa con el mantel y aquí tienen el huevo. Puedes vivir con nosotros, le dijo estofado al huevo. El lobo asintió con la cabeza. Intentando no pensar en lo rica que estaría la tortilla, cuando el huevo hizo crack, se abrió y salió de él un pequeño cocodrilo. Aquí lo tienes. Está muy, muy bonito, ¿no? Muy lindo. Hola, tortilla, le dice estofado al cocodrilo. O sea que ya le pusieron nombre, ¿no? Y se llama tortilla el cocodrilo. Tortilla trepó al hombro del lobo y le mordisqueó le la oreja. Tiene hambre, dijo estofado riendo. ¿Pero comen los cocodrilos?, se preguntó el lobo. Pronto descubrieron que los cocodrilos comen de todo. O sea que de todo hasta las colas del lobo. Mira aquí. Mordiéndole la cola al pobre lobo. Eso está fuerte. Se estaba haciendo tarde, así que el lobo arropó estofado en la cama y buscó una manta para tortilla. Ya lo ves, aquí está tortilla. Pero el cocodrilo ya estaba cómodamente tumbado en la cama del lobo. Uf, ¿Qué se le va a hacer? No creo que... ¡Oh! pues el lobo muy cansado dejándose caer en su silla. No creo que dormir con un cocodrilo mordedor sea una buena idea. A ti te parece que es buena idea dormir con un cocodrilo? ¿Qué piensas? ¿Piensas que el lobo tiene que bueno, tiene que tener coraje, ¿no? Para dormir con un cocodrilo, pero es un cocodrilo muy pequeño después de todo. Tortilla trepó por el lobo y se acurrucó contra su pecho. "Oh, mira lo que lindo durmiendo aquí." Y el viejo lobo, que nunca había sido abrazado por una tortilla, Pensó que a lo mejor todo saldría bien. ¿Qué piensas tú? ¿Todo va a salir bien? Ojalá que sí. Pero por la mañana, ¿qué le ha pasado a mi cocina? Gritó el lobo. Ha pasado tortilla, le respondió estofado. ¿Será mejor que lo saquemos a dar un paseo? Dijo el lobo suspirando. Antes de que haga más desastres. ¿Qué te parece a ti? A mí sí. Mira, aquí tiene uf, comida por todo el suelo, acá, hasta una manzana, una zanahoria, todo tipo de desastre que hay por aquí, por esta cocina. El pobre lobo. Tortilla salió disparado por la puerta principal a la vez que llegaban los amigos del lobo. ¡Ah, un cocodrilo! Chillaron cuando Tortilla saltó. ¡Nos va a zampar! Aquí los ves. Todos son lobos, sin embargo, le tienen miedo. Al cocodrilo. ¿Por qué piensas que sea? Quizás por los dientes muy afilados que tienen los cocodrilos. Y les dio a todos un gran beso, lleno de babas. Míralo, aquí está. Quiere mucho a los lobos porque son amigos, ¿no? Oh, qué sorpresa! ¡Qué pequeñín más encantador! Sabía que no nos iba a hacer daño. Pero el viejo lobo y estofado persiguieron a Tortilla entre los árboles. Aquí lo tienen detrás, corriendo detrás del cocodrilo. Ah, y todo el mundo, la lechuza. ¡Ay, un cocodrilo! Un cocodrilo achuchable, dice el zorro. Tiene dientes muy afilados. Me ha besado en la nariz, dice el oso. A través de todo el prado, ya lo ves corriendo acá y hasta el río. Y en el río, ¡chuf! Se tiró, Tortilla se tiró adentro del río. Se tiró de cabeza para nadar porque claro, todo el mundo sabe que a los cocodrilos les encanta nadar, ¿no? ¡Nos va a zampar! gritó un conejo. Tortilla no le haría da daño a una mosca, les dijo el lobo. Es muy pequeño. No se ocupen ustedes, él no les va a hacer daño. Ahora sí es pequeño, refunfuñó el tejón, pero por poco tiempo... O sea, que muy pronto, ese cocodrilo, cocodrilito, se va a convertir en un cocodrilo muy grande, ¿no? Y por la mañana el bosque estaba inundado. ¡Tortilla no está! Gritó estofado. Salieron comiendo, salieron corriendo. Oh, perdón, un error al leer. Eso está bien. Porque cualquiera puede cometer un error cuando esté leyendo. Esta palabra es corriendo. O sea, que salieron corriendo a buscar a Tortilla. Los animales miraron por todas partes. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cocodrilo? Pobre pequeñín, dice la lechuza, perdido en el bosque con toda esta agua. Miren el tejón, hasta el tejón se está preocupado. Y por cierto, la zorra también está ayudando a buscar a Tortilla. Siguiendo unas huellas en el barro, llegaron hasta el río. Ya ven las huellas aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve huellas. Llegaron al río que corría muy rápido y estaba muy profundo porque había llovido mucho. Había mucha agua. Mis patitos, gritó mamá pata desde la orilla. Se los lleva a la corriente. O sea que hay tanta agua que los pobres patitos se van corriendo con la corriente. Pobrecitos. ¿Quién los salvará? Gimieron los animales del bosque. Todo el mundo preocupado por tortilla, pero también por los patitos. Y de pronto que ven, ahí está Tortilla, exclamó estofado, señalando al cocodrilo que nadaba con valentía hacia los patitos. Entonces todos gritaron sorprendidos cuando Tortilla abrió la boca y ¡Ah! ¡los va a rescatar! Casi los tiene aquí, ven a los patitos, ¿qué piensas tú? ¿Tú piensas que Tortilla va a rescatar a los gatitos? Con esos dientes afilados no habrá algo muy aterrorante. ¿Qué va a pasar? ¡Oh! Los patitos desaparecieron dentro de esa boca larguísima de tortilla. ¿Qué habrá pasado? Oh, yo estoy muy preocupada. Se los ha zampado. ¿Piensas tú que tortilla se comió a los patitos? A mí me parece que todo el mundo sí tiene terror, tiene mucho miedo. Os dije que esto iba a pasar. Yo les había dicho ya a ustedes, dice el tejón, que esto iba a pasar cuando creciera el cocodrilo. Y el cocodrilo se acercó con un trotecillo hacia los animales que se encogieron de miedo. Uh, les tienen miedo por los dientes afilados. Abrió la boca y... Todo el mundo dice, no nos comas a nosotros también. Sin embargo, ¿qué pasa? Salieron de la boca de un salto uno, dos, tres pequeños patitos. Bien hecho, Tortilla, celebró el viejo lobo y estofado, claro, que le dio un enorme abrazo a Tortilla. Aquí lo ven. Qué lindo. Bravo por Tortilla, bravo, bravo. Todos aplaudieron en el bosque. bueno. Como yo siempre he dicho, presumió el tejón. Es muy útil tener un cocodrilo cerca. Mm. A mí me parece que el, el tejón está cambiando de opinión un poquito, ¿no? Estofado lo miró un poco enfadado con el tejón y el tejón paró de hablar. Entonces el viejo lobo llevó a Estofado y a Tortilla a casa, donde todos vivieron felices entre mordiscos y besos, y abrazos para siempre y colorín colorado este cuento se ha acabado qué te parece a ti te gustó a mí me encanta leer sobre los animales siempre siempre desde que yo tenía tu edad siempre me ha gustado mucho leer cuentos con cocodrilos con lobos ovejas todo tipo de animal es más Ahora vamos a cantar sobre un animal que es, bueno, no es insecto y no es cocodrilo, no es lobo. Se trata de una arañita. Quizás tú conozcas esta canción, ¿no? Se trata de la araña pequeñita. Vamos a cantar en español y después en inglés. ¿Vale? La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol, y todo lo secó, y la araña pequeñita subió, subió, subió. Ara inglés. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain, and washed the spider out. Out came the sun, and dried up all the rain, and the itsy bitsy spider climbed up the spout again. Bueno, me parece que es hora de despedirnos. Yo estoy muy alegre de compartir estos momentos con ustedes. Quizás nos vemos muy pronto la próxima vez, ¿no? Ahora vamos a despedirnos, pero no antes de dejarles saber a todos uh, en la familia que pueden venir a la biblioteca sacar su tarjeta y con esa tarjeta pueden descargar libros por internet pueden mirar películas. Hay todo tipo de recursos y materiales que pueden, uh, se los podemos prestar solo con su tarjeta de la Biblioteca Pública de San Francisco. O sea que esperamos verlos muy pronto. Ahora vamos a despedirnos, ¿no? Bien rapidito. Adiós. Adiós. Adiós a todo el mundo. Adiós. Adiós ya nos veremos más. La próxima vez ya nos veremos más. Adiós, adiós, adiós a todos. Bye. Bye.